Bienvenidos, mentes brillantes. Bienvenidos a un nuevo video de la gramática alemana básica. En este video, la parte 2 del orden de los diferentes elementos en una frase, vamos a revisar cómo funcionan las preguntas. Los kids. Para generar la base necesaria para este video, revisa el video anterior de la orden de los diferentes elementos en una frase afirmativa para que entiendas bien quiénes son los elementos y cómo los puedo entender. En este video vamos a revisar cómo funcionan las preguntas y qué cosa cambia en el orden de una frase cuando nos encontramos, con, o, cuando nos encontramos o cuando queremos formular una pregunta en alemán. Si es tu primera vez en el canal Tonabelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Russell. Aquí nos enfocamos en aprender el alemán paso a paso y a aprovechar al máximo este proceso. Suscríbete al canal si no estás suscrito todavía y haz un clic a la campanita para que te llegue el aviso de los últimos videos subidos. Vamos a agregar a tu conocimiento de los diferentes elementos en una frase y su orden la segunda parte. Vamos a ampliar tu conocimiento de la orden de los diferentes elementos en una frase y vamos a revisar qué pasa cuando quiero formular una pregunta. Es muy sencillo. Cuando realizamos una pregunta en alemán se invierten dos elementos principales y es nuestro sujeto y el verbo y ese es todo lo que hay que saber. Se invierte la posición de estos dos. Vamos a ver esto de inmediato con algunos ejemplos zum Beispiel Has tú hunger? Hast du hunger? Tienes hambre? has tú hunger? Aquí, si fuese una frase afirmativa, sería en alemán Du hast hunger. Du hast hunger. Tú tienes hambre. Du hast hunger. Y si queremos de esta frase realizar una pregunta, simplemente invertimos el sujeto y el verbo y tenemos nuestra pregunta. Primera posición, verbo, has, Segunda posición, tú. Sujeto de nuestra frase, la, lo podemos identificar con la pregunta ¿quién vea hat hunger? tú? Y luego agregamos el resto que es nuestro objeto y ya tenemos la composición de una frase en alemán. Veamos otros ejemplos. Ist Hannes zu Hause. Ist Hannes zu Hause. Hannes está en la casa. Ist Hannes zu Hause. Primera posición, verbo. Segunda posición. Sujeto de la frase, en este caso Hannes, tercera posición, nuestro objeto zuhause en la casa. Ist Hannes zuhause? Un otro ejemplo, ¿spielst du fútbol? ¿Spielst du fútbol? ¿Juegas fútbol? ¿Spielst du fútbol? Primera posición, el verbo conjugado con el sujeto, el protagonista de esta frase que es tú. ¿Spielst tú? Y luego el objeto que es tú fútbol, fútbol. ¿Spielst du fútbol? ¿Möchtest du etwas, etwas trinken? ¿Te gustaría tomar algo o te gustaría beber algo? ¿Möchtest du etwas trinken? ¿Hat Anna das Buch? ¿Hat Anna das Buch? ¿Anna tiene el libro? ¿Hat Anna das Buch? Verbo en la primera posición, segunda posición nuestro sujeto y luego el objeto. ¿Hat Anna das Buch? ¿Gehen wir morgen ins Kino? ¿Gehen wir morgen ins Kino? En la primera posición, nuestro verbo conjugado en conexión al sujeto. ¿Gehen? Luego el sujeto. ¿Vir? Y luego el objeto. ¿Ins Kino? ¿Gehen wir ins Kino? Vamos al cine. ¿Gehen wir ins Kino? ¿Est ihr gerne Fleisch? Est ihr gerne Fleisch? ¿Les gusta comer carne? Est, ihr, que es fleisch. Primera posición, nuestro verbo conjugado, est. Segunda posición, sujeto, ihr, vosotros, ustedes. Est, ihr, que es fleisch. En resumen, ya puedes agregar a tu conocimiento de los distintos elementos en una frase, en un orden de sujeto, verbo, objeto, en una frase afirmativa. Dentro de una pregunta invertimos la posición del verbo y el sujeto y se crea la, la orden de una frase verbo, sujeto, objeto. Con eso ya concluimos este video breve de tu conocimiento básico de la lengua alemana. Espero que te gustó. Si te gustó el video, dale un like y me alegro vernos en el siguiente video. Pues un Mal!